Que en el fondo me han cambiado Han pasado tantos años Y los sueños van para largo He perdido, he ganado La he cagado y lo he logrado He caído en el pasado Solo por estar pensando Me dicen que te ha pasado Que yo era muy calmado Pero para que te cuento Vato, yo soy muy callado No me gusta hablar de más Yo aquí sigo como Y es que no pasarán fumando allá por la esquina con la clica me verán con todo el equipo la vamos a despegar con todo el equipo a huevo vamos a ganar Varios carnales tenía un saludo, para la tropa, para toda la caudilla que hoy en día se la rifa, porque somos mexicanos, somos locos marihuanos, como sea la rifa. Saludos pa' mis paisanos que se fueron, pa' el gabacho, pa' mis tíos, pa' mis homies que me andan escuchando. Aquí seguimos trabajando en todo lo que un día soñamos. Todo lo que un día soñamos. Hey yo ya te la sabes, es el pinche rape, el 2021, ese hoy en el beat. Saludos para toda la banda, que puedo ser pinche loco. Ya nadie no